En cualquier niño, la ruptura de un matrimonio resulta siempre traumática, aunque a veces no lo parezca. Cuando se marchó el padre de Maupassant, él quedó bajo la custodia y tutela de su madre. ¿No cabe la menor duda de que aquella separación le afectó? El cuento El Ahogado trata sobre un marido maltratador y su mujer que, resignada y puesta en ridículo constantemente. Pero no vamos a dar más detalles de este cuento. Vamos mejor a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. El ahogado por Guy de Maupassant Todo el mundo en Fekamp Conocía la historia de la tía Patín. Es cierto que la tía Patín no había sido feliz con su hombre, pues este la golpeaba, en vida como se golpea el trigo en la era. Él era patrón de una barca de pesca, y se había casado con ella en otro tiempo porque era graciosa, aunque fuera pobre. Patín Buen marinero, pero brutal, frecuentaba la taberna del compadre Aupán, donde se tomaba, los días de cada día, cuatro o cinco copas de aguardiente y, en los que había habido una buena pesca, ocho o diez, e incluso más, si se lo pedía el cuerpo, decía... El aguardiente era servido a los clientes por la hija del compadre Auban, una morena de buen fer y que atraía a la gente al local únicamente por su buena presencia, pues nunca había dado que hablar. A Patin, cuando entraba en la taberna, le gustaba mirarla y le hablaba con cortesía, diciéndole cosas en tono tranquilo, de modo formal. Pero cuando se había tomado la primera copa, ya la encontraba más graciosa. A la segunda le guiñaba el ojo. A la tercera decía, «Si usted quisiera, señorita, decide». Sin acabar nunca su frase. A la cuarta trataba de retenerla por la falda para besarla, y cuando llevaba ya diez copas, era el compadre Aubán quien le servía a las demás. El viejo tabernero, que podía poner cátedra en astucias, hacía circular a Desiré por entre las mesas para aumentar así las consumiciones, y Desiré, que no por nada era la hija del compadre Aubán, paseaba su falda en torno a los parroquianos y bromeaba con ellos, con una sonrisa en los labios y una mirada maliciosa. A fuerza de tomarse copas de aguardiente, Patty se acostumbró tanto al rostro de Desiré que pensaba en él incluso en el mar. Cuando largaba sus redes mar adentro durante las noches de viento o las noches de calma, durante las noches de luna o las noches de tinieblas, pensaba en ella mientras estaba al timón, en la copa de la barca, mientras sus cuatro compañeros dormitaban con la cabeza recostada en sus brazos. La veía siempre sonreírle, servirle el aguardiente amarillento con un movimiento del hombro y luego irse diciendo «¿Qué, contento?». A fuerza de tener siempre sus ojos puestos en ella y de tenerla en su pensamiento, le entraron tales ganas de tomarla por esposa que no pudiendo aguantarse más pidió su mano. «Él era rico» propietario de su embarcación, de sus redes, de una casa al pie de la costa de la Retún, mientras que el compadre Uba no tenía nada. Por lo que su petición fue aceptada inmediatamente y la boda se celebró lo más pronto posible, teniendo ambas partes prisas por cerrar el asunto, por diferentes motivos. Pero tres días después de celebrada la boda, Patín ya no comprendía en absoluto cómo podía haber creído que Desire era distinta del resto de las mujeres. Muy embobado tenía que estar, en verdad, para liarse con una pobretona que seguro que le habría engatusado con el aguardiente, un aguardiente en el que había puesto alguna asquerosa droga. Y, cada vez que salía a pescar, Juraba todo el tiempo, rompía la pipa con los dientes, maltrataba la tripulación y, tras haber maldecido a voz en grito con todas las expresiones brutales y con toda bicho viviente, desembuchaba cuanto le quedaban el cuerpo contra los peces y los bogavantes que iban sacando uno por uno de las redes y no los tiraba ya dentro de la cesta sin acompañar su gesto de insultos y palabrotas. Luego, de vuelta a casa, teniendo el alcance de su boca y de su mano a su mujer, la hija del compadre Aubán no tardó en tratarla como un estropajo. Como además ella le escuchaba resignada, acostumbrada como estaba a la violencia paterna, él se irritó con su panchorra y una noche la maltrató. A partir de entonces, la vida se volvió horrible en su casa. Durante diez años no se habló en la red de otra cosa que de las palizas que Patin propinaba a su mujer y de su manera de blasfemar, con cualquier pretexto, cuando le dirigían la palabra. En efecto, blasfemaba de un modo especial con una riqueza de léxico y una sonoridad vocal que nadie más tenía en Fecamp. Además, aparecía su barca en la bocana de puerto, de regreso de la pesca, la gente esperaba la primera andanada que lanzaría, desde la cubierta al malecón, no bien hubiera visto el gorrito blanco de su compañera. De pie, en popa, maniobraba en los días de mar gruesa, con la mirada hacia proa y la vela, y, pese al cuidado que exigía el paso estrecho y difícil... Pese a las olas de fondo que entraban como montañas en el estrecho canal trataba de reconocer en medio del mujerío que esperaba a los marineros ante la espuma de las olas a la suya, a la hija del compadre aumán la por dios era entonces apenas verla, no obstante el ruido de las olas y del viento, le echaba tal bronca con semejante bozarrón que todo el mundo rompía a reír, pese a no dejar de compadecerla mucho. Luego llegaba la barca al muelle, su forma de soltar el lastre de galanterías, como él decía, mientras desembarcaba el pescado. Atraía en torno a sus amarras a todos los granujas y a todos los desocupados del puerto. A veces los improperios salían de su boca como cañonazos terribles y breves, otras como rugientes truenos de cinco minutos. Era un huracán tal de palabrotas que parecía que guardara en sus pulmones todas las tormentas de Dios Padre. Luego, cuando había dejado la barca y se encontraba delante de ella en medio de los curiosos y de las vendedoras de arenques, Sacaba del fondo de la bodega todo un nuevo cargamento de maldiciones y de duras palabras, y así se iban para casa. Ella delante, y él detrás. Ella llorosa, y él gritón. Entonces, a solas con ella, a puerta cerrada, le arreaba al menor pretexto. Cualquier excusa era buena para levantarle la mano y... Una vez que había empezado ya no paraba, vomitándole entonces a la cara los verdaderos motivos de su odio. A cada bofetada, a cada camponazo vociferaba. ¡Ah! ¡La zarra pastrosa, la pobre tona! La muerta de hambre. Buena la hice el día que mujer carnate con el matarratas del fullero de tu padre. La pobre mujer vivía ahora presa de un espanto incesante en un temblor continuo del alma y de cuerpo, en una espera pavorosa de insultos y de bastonazos. Y esto duró diez años. Estaba tan amedrentada que palidecía al hablar con cualquiera y no pensaba ya en nada más que en los golpes que la amenazaban y en que se había vuelto más delgada, amarilla y seca que un arenque ahumado. Una noche en que su hombre se hallaba faenando en el mar, fue despertada de repente por ese gruñido de bestia que hace el viento cuando llega como un perro suelto. Se sentó en su cama, alterada. Luego, al oír, ya nada volvió a acostarse, pero casi de inmediato se oyó en la chimenea un mugido que sacudía la casa por dentro, el cual se extendió por todo el cielo como si un rebaño de animales furioso hubiera atravesado el espacio, bufando y bramando. Entonces se levantó y corrió hacia el puerto. De todas partes llegaban otras mujeres con faroles. Los hombres acudían corriendo y todos miraban cómo se encendía en la noche, en el mar, la espuma en lo alto de las olas. La tempestad duró quince horas. Once marineros no regresaron y Patin fue uno de ellos. Encontraron en la costa de Dieppe restos del Cheun Ameli, su barca. Recogieron hacia Saint-Valery los cuerpos de sus marineros, pero nunca se encontró el suyo. Como el casco de la embarcación paría haberse partido en dos, su mujer esperó y temió la vuelta durante mucho tiempo, pues, de haberse producido un abortaje era posible que el barco abordador le hubiera recogido a él solo y llevado lejos. Luego, poco a poco, se acostumbró a la idea de que era viuda sin dejar de estremecerse cada vez que una vecina, que un pobre o que un vendedor ambulante entraban repentinamente en su casa. Ahora bien, una tarde, unos cuatro años después de la desaparición de su hombre, ella se detuvo, siguiendo la calle de los judíos, delante de la casa de un viejo capitán muerto recientemente, cuyo mobiliario era sacado a la venta. Justo en ese momento estaban subastando un papagayo verde de cabeza azul que miraba a todos con aire descontento e inquieto. —¡Tres francos! —exclamaba el vendedor. —¡Un pájaro que habla como un sacamuelas! ¡Tres francos! Una amiga de la patín le dio con el codo. —Debería usted comprarlo rica como es —le dijo—. Le haría compañía. Vale más de treinta francos ese pájaro. Siempre puede revenderlo por veinte, veinticinco... —¡Cuatro francos, señora, cuatro francos! —repetía el hombre. —Canta vísperas y predica como el señor cura. Es un fenómeno, un prodigio. La patín añadió cincuenta céntimos y le entregaron, dentro de una jaulita, el pájaro tepico encorvado que ella se llevó. Luego lo instaló en su casa y cuando abría la puerta de tela metálica para dar a beber al ave, Recibió un picotazo en el dedo que le desgarró la piel y la hizo sangrar. —¡Ah, qué mala bestia! —exclamó. No obstante, le dio cañamón y maíz, y luego dejó que se alisara el plumaje mientras miraba con aire borrón su nueva casa y su nueva ama. Al día siguiente, al amanecer, la Patin oyó con gran claridad una fuerte voz, sonora y vibrante, la voz de patin que gritaba, «¿Quieres levantarte, golfa?». Fue tal su espanto que escondió la cabeza debajo de las sábanas, pues, todas las mañanas, en otro tiempo, apenas había abierto los ojos, su difunto marido le gritaba al oído esas tres palabras, que ella se conocía a la perfección. Temblando, Ovillada, con la espalda ofrecida a la paliza que ya esperaba, murmuraba el rostro escondido en la cama. —¡Santo Dios! ¡Ahí está! ¡Santo Dios! ¡Ahí está! ¡Ha vuelto! ¡Santo Dios! Pasaban los minutos. Ningún ruido turbaba ya el silencio de la habitación. Entonces, estremeciéndose, asomó la cabeza fuera de la cama, segura de que estaba allí acechando, dispuesto a darle una azotaina. Ella no vio nada, nada más que un rayo de sol que se filtraba por la ventana y pensó, está escondido seguro. Esperó largo rato, luego algo tranquilizada pensó, hay que creer lo que se soñaba pues no aparece volvió a cerrar los ojos más calmada cuando estalló muy cerca la voz furiosa la voz tonante del ahogado que vociferaba redios redios redios pero quieres levantarte ella saltó de la cama levantada por la obediencia por su pasiva obediencia de mujer molida a golpes que se acuerda aún de ellos después de cuatro años y que se acordará siempre y que siempre obedecerá esa voz dijo —¿Aquí me tienes, Patín, qué quieres? Pero Patín no respondió. Entonces enloquecida miró su alrededor. Luego buscó por todas partes, dentro de los armarios, en la chimenea, debajo de la cama, sin encontrar a nadie. Y por último se derrumbó sobre una silla, loca de angustia, convencida de que era el alma de Patín la que estaba allí, a su lado, y que había vuelto para torturarla. De pronto le vino a la mente el desván al que se podía acceder exteriormente por una escalera. Seguro que se había escondido allí para sorprenderla. Los salvajes debían de haberle tenido prisionero en alguna parte de la costa y él, que no había conseguido escapar hasta entonces, había vuelto ahora más malo que nunca. No cabía duda con solo oír el timbre de su voz. Con la cabeza levantada hacia el techo preguntó, —¿Estás ahí, Patín? Patín no respondió. Entonces salió, sacudida por un terrible miedo, subió la escalera, abrió la ventanilla, miró, no vio nada, entró, buscó y no le encontró. Sentada sobre un haz de paja, rompió a llorar, y mientras sollozaba, embargada de un terror lacerante y sobrenatural... Oyó en su habitación, justo debajo de donde estaba a Patín, que estaba contando algo. Ahora parecía menos rabioso, más tranquilo, decía. «¡Qué tiempo de perros! ¡Fuerte viento! ¡Un tiempo de perros! ¡No he comido nada! ¡Red Dios!» Ella gritó desde desfán. «¡Ya voy! ¡Ya voy!» Patín Ahora te preparo las sopas, no te enojes. Volvió a bajar a toda prisa, pero abajo no había nadie. Se sintió desfallecer como si la muerte la tocara y estaba a punto de escapar para pedir socorro a los vecinos cuando la voz muy cerca de su oído exclamó «¡No he desayunado, re Dios!» Y el papagayo en su jaula la miraba con su mirada de ojos redondos burlones y malvados. También ella lo miró, enloquecida murmurando. —¡Ah! ¡Eres tú! Y el papagayo prosiguió meneando la cabeza. —¡Espera, espera, espera! ¡Ya te enseñaré yo a holgazanear! —¿Qué pasó? ¿Qué pasó dentro de ella? sintió comprendió que era precisamente él, el muerto, que había vuelto, que se había escondido dentro del plumaje de aquella bestia para empezar a tomertarla de nuevo, que iba a jurar, como en otro tiempo, todo el santo día y a atacarla y a gritarle insultos para que los oyeran los vecinos y hacerles reír. Entonces se precipitó, abrió la jaula, cogió al pájaro que se defendía arrancándole la piel con el pico y las zarpas, pero ella lo sujetaba fuerte con ambas manos y, echándose al suelo, rodó por encima de él con un frenesí que, era de posesa, lo aplastó, hizo de él un pingajo de carne, una cosita blanda, verde, que ya no se movía, que ya no hablaba y que colcaba. Luego, tras haberlo envuelto con un trapo de cocina como si fuera un lienzo, salió en camisa descalza como iba, atravesó el muelle, que el mar azotaba con cortas olas y, sacudiendo el hato, dejó caer en el agua aquella cosita muerta que parecía un manojo de hierba. Luego volvió a su casa, se postró de rodillas delante de la jaula vacía y, trastornada por lo que había hecho, pidió perdón a Dios, sollozando, como si acabara de cometer un horrible crimen. Fin